Hola, eh, soy, soy Claudia, he estudiado el, el título de diseño con el título propio en, en diseño gráfico y experto en, en multimedia y eh, acabé las, la, la carrera en el 2019. Yo, yo empecé en, en Messerfaden FADEN porque, bueno, gracias a, a conocer a, a Dimas, que era nuestro profesor de, de diseño gráfico y editorial, eh, pues tuve buen contacto con él y demás y me ofreció la oportunidad de, de hacer las primeras prácticas con él y de empezar a, a trabajar y a, y a conocer todo el mundo de la marca pues a, a su lado. Entonces, desde, desde el primer momento, lo que hice fue trabajar en la parte de, de activación de marca para, para, para sentar un poco pues, todo, todo el proceso de, de, de creación y de, y de ver cómo, cómo se creaba todo, haciendo pues, desde pues, tarjetas y todas las partes y, la, y, las, y las piezas físicas que se necesitaban de una marca que ya estaba hecha y poco a poco pues fui metiéndome cada vez más en el mundo de la marca hasta llegar a, a un punto en el que puedo crear yo una, una marca y llevar todo el proceso prácticamente yo sola, siempre con el apoyo de, con, con el apoyo de Dimas. Y ahora mismo eh, mi trabajo consiste en, en bueno, estar siempre ayudando en la parte de, de activación de las marcas eh, e incluso llevando, llevando toda la parte, la de, la parte de creación desde, desde crear un concepto y una plataforma para que unas marcas se, se asienten y, y sean coherentes y a partir de, de esa plataforma pues, llevarla toda la parte, a la parte visual y a la parte, y a la parte física, por así decirlo. Lo que, lo que considero que, que bueno, me has, más me ha ayudado a, conseguir, a, a a conseguir esta oportunidad es, es más que nada también la, la capacidad creativa y, y organizativa de, de, de poder llevar un proyecto paso a paso y de no empezar siempre por el final, sino saber que todo tiene un inicio y hay que empezar poco a poco y, y toda la, también, como decía también la, la parte creativa que al final es prácticamente lo, lo más importante. Les diría que, que, parece, que parece sencillo porque, eh, bueno, nosotros tenemos la, la gran ventaja de que nos desenvolvemos en, en un mundo que es bastante como emergente y, y tenemos muchísimas oportunidades de trabajo, pero, pero sí que es verdad que estas oportunidades no, no nacen solas y tienes que ser muy constante y, y tener, pues, principalmente, pues, unos buenos contactos. O sea, yo, a partir de, de, de aprovechar lo, la, los contactos de la universidad y de, y de mi relación con otros profesores, pues, Estoy ahora donde estoy. Y, y a partir también de, de currar mucho mi trabajo, trabajar mucho en mi portfolio y, y, y eso, cuidar cada detalle.